Hola, ¿qué tal amigos? Soy Santiago Salazar Astudillo y hoy vamos a ver cómo restablecer a valores de fábrica un router Cisco RV110W. Para ello debemos de tener un objeto punzante y dirigirnos hacia la parte trasera del router. Ingresaremos el objeto donde dice Reset y esperaremos unos cuantos segundos hasta que todos los botones empiecen a brillar. En el momento que empiezan a brillar las luces, soltamos eh, la presión que estamos haciendo. Inmediatamente conectaremos el patch cord a uno de los puertos y esperaremos a que termine de configurarse. Nos vamos a dar cuenta que la configuración finalizó en el momento que las luces dejen de parpadear. Si ya tenemos una conexión a internet, lo único que debemos de hacer es conectar el patch core al puerto WAN. Y automáticamente tendremos internet en nuestro computador como nos podemos dar cuenta, son unos pasos muy sencillos para restablecer el router Cisco a valores de fábrica. Nos vemos en un próximo video.